Ahora sí, abrimos un turno de palabras. Tenemos aproximadamente 10 minutos, más o menos, un poquito más, para que podáis hacer las preguntas que consideráis oportunas o las intervenciones o las reflexiones que queráis hacer. No tiene todo por qué ser preguntas. a el Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, como se dicen las subastas, hasta aquí hemos llegado. Quiero agradecer a todos y a todas vuestra asistencia. Bueno, Juan Manuel, te vamos a dar la palabra. Ahora, eh, no, simplemente era para reforzar un poco lo que había comentado Patricia. No, yo sí que puedo decir que he tenido las reuniones y, y que además hemos participado de, de una forma indirecta en, en lo que es el diagnóstico a través de bastantes reuniones e información que hemos transferido a la, a la OCDE, que es quien ha hecho el, un análisis previo a la... Eh, supongo que habrá cosas que, de las que hemos comentado que entrarán, cosas que no, y, pero bueno, yo entiendo que en el discurso sí que se re, han recogido cosas de las que, hemos, eh, en las que hemos propuesto desde Baleares, no simplemente era comentar eso. Muchas gracias, Juan Manuel. Cosme, tienes la palabra. No sé si creo que me he perdido algún momento porque se me había desconectado la, la red. Eh, ¿Tiene nombre entonces el anteproyecto? Porque se ha hablado ¿no? de que no puede incluir el, eh, la fórmula servicios sociales. ¿no? Entonces, eh, simplemente por curiosidad, eh, para acabar la reunión. Gracias. Eh, contesto directamente si ¿sí te parece sí, sí tiene, creo que lo he mencionado ¿eh? y sí que aparece en los servicios sociales lo que pasa que no es una ley de, que regula y que, los servicios sociales sino que es una ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y el disfrute a los servicios sociales sí aparece el nombre de servicios sociales lo que pasa es que el enfoque no es regular los servicios sociales que como he dicho, es competencia autonómica, sino eh, garantizar esas condiciones básicas ...en el acceso y el disfrute a los servicios sociales. Muchas gracias. muchas Gracias, Patricia. Luisa Blanco, tiene la palabra. Brevemente, porque estamos ya cansados, decir que, bueno, se ha estado todo el tiempo hablando de lo que en Canarias desde el año 92 llamamos gestión integrada de políticas sociales que es intersectorial, que es interdisciplinar, que es interinstitucional, pero todo eso que supone esa gestión integral de políticas sociales es complementario a ese trabajo comunitario. Y aclarar por completar la información que el trabajo comunitario no se ha estancado en los años 80, se pueden poner ejemplos y puedo citar la experiencia de los proyectos ICI o Procesos de Intervención Comunitaria Intercultural que durante más de 10 años se han ido desarrollando en casi medio centenar de territorios del Estado Español que ha tenido el apoyo de la Caixa desde el punto de vista financiero, pero donde se han implicado todos los ayuntamientos que, donde, en cuyo territorio se ha desarrollado este trabajo. Creo que esa evolución de la intervención comunitaria es hoy una respuesta adaptada al siglo XXI, a lo que estamos viviendo en estos momentos y que merece eh, tener en cuenta. También desde el punto de vista de la formación, que citó alguno de los ponentes, cuando estamos hablando de una visión integradora o de un trabajo comunitario, una agenda formativa local debe ser una clave eh, de participación de todos los actores, la formación no es solo para la ciudadanía, es para las profesionales y para los responsables que muchas veces eh, no están presentes en estos procesos. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias María Luisa. Tenemos algún minuto más todavía, si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna cuestión. Bueno, pues sin más agradecer a José Bazalacain, a Patricia Vecina a Juan Manuel Rosa, a Juan López Martín, a José Piso y a todos y todas vosotras vuestra asistencia y vuestra participación. Muchas gracias. Nos veremos en el este próximo.